¿Tú caminas? A huevo, ¿no? A mí me gusta caminar porque siempre que llego a casa tengo una visión diferente del mundo. Aunque siempre que paso por el mismo lugar me da la sensación de que otro yo fue el que pasó por allí y no yo. Y vio algo diferente. ¿Cuántas cosas ves? ¿Cuántas historias miras? O mejor, ¿cuántos tú han pasado por el mismo lugar sin darte cuenta? A veces no necesitas darte cuenta. Es más, ni siquiera tiene que importarte cuando solo puedes mirar adentro de ti. Pero esto es suficiente para pasar por cualquier lugar. <risas> Tranquilo, que esto solo es un video.